tiene la deferencia de atendernos el colega Claudio Jacqueline, Prosecretario General de Redacción del Libro de Nación y Vicepresidente de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. Claudio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno. bueno, Claudio, te llamamos porque justamente hace una semana atrás se cumplía el miércoles pasado, creo, la semana pasada, el Día de la Libertad de Expresión. Eh, FOPEA dio a conocer un comunicado que también va en línea con creo que algo que vos ya habías editorializado en el diario, que es esta, este, los ríos que están corriendo hoy los medios de comunicación fundamentalmente en Rosario, pero ahora se suman otros temas ahora el gobernador Quintela eh, de, de La Rioja anunciando la reforma este, de la Constitución dijo que de alguna forma hay que incorporar la autolimi autolimitación de la prensa este, hay expresiones, bueno, permanentemente, que todo lo que sucede en los medios, en los medios la corte, la, la verdad que, este, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir? Yo, además de esto, en la apertura del programa mencionaba, por ejemplo, que me canso de decirlo que a los dirigentes argentinos les funciona más rápido la lengua y el Twitter que la cabeza, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, hoy el intendente Seco, recordarás tú, el intendente que ocupó en el 2017, la uh, interrumpió, irrumpió en una sesión de legislativa de la, de la legislatura bonaerense, la interrumpió, mientras acá estaban las 14 toneladas de, de piedras en el Congreso de la Nación, este, dijo que si le hacen algo igual a Cristina de lo que le hicieron a Lula, van a volar en pedacitos. Por otra parte se habla de disolución social, de amenazas, este, no sé, este, la verdad es un momento muy difícil. Creo que merece una reflexión también desde el punto de vista... Yo te digo una cosa, yo este, este año estoy cumpliendo cinco décadas de matriculado. No vi una situación similar en estas cinco décadas. Claudio. Bueno, a ver, yo ahí tocaría un par de cositas. La primera eh, es que eh, lo que estamos viendo, digo, por supuesto que en esto está siempre el paréntesis que no hay que poner, que es eh, una excepción, pero grav gravísima de nuestra historia y triste que es el de la dictadura uh -huh. pero fuera de eso y en, es bajo regímenes no. democráticos a eso me refería, está... bajo regímenes democráticos sí, sí, es sin, sin duda, no, digo por eso para dejarlo claro uh -huh. este, lo que estamos viviendo es una situación de eh, extrema precariedad para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión uh -huh. dado por varios factores uno es eh, los ataques que provienen desde el poder público eh, sabemos siempre que es una relación de tensión entre los poderes y el periodismo, y así debe ser. Ahora, cuando se transponen límites, cuando se naturaliza determinadas conductas o, o, o discursos, como el del gobernador Quintela, que ya viene hablando de esto, y que ya vino proponiendo cosas como, por ejemplo, eh, impedir el ingreso de las señales de canales de noticias ...de Buenos Aires en la provincia... Uh -huh. ...de la creación de una red federal de, eh, de medios... ...para eh, que no lleguen las, eh, los medios nacionales... Eh, ...y ahora cuando hablamos de esto... ...que no sabemos a qué se refiere con autolimitación... Uh -huh. ...y al mismo tiempo vemos nuevas formas de ataques... ...a la libertad de prensa y de expresión... ...que no solo van porque empezamos a registrar ahora... ...como registró el monitoreo de la libertad de expresión... ...del año 2022, que presentamos la semana pasada... Una nueva, un nuevo fenómeno que es el de los ataques del crimen organizado vinculados con el narcodelito eh, que vimos a, ayer, claro. vimos cómo atacaban a dos móviles, uno de la Nación Más y uno de C5N, aquí en el Conurbano. Sí, sí, no, no hay fenómeno, que ir a Rosario, esto fue acá, en, en, la, en Villa Atenas Un fenómeno que se extiende, y después lo que estamos viendo, son nuevas formas de ataque que tienen que ver con eh, los ataques digitales, la descalificación en medio de las redes para quitar legitimidad y autoridad, o instalar eh, falsas eh, acusaciones sobre los periodistas y deslegitimarnos, o el otro caso que es el de la generación de juicios eh, tendientes a callar, silenciar, autocensurar a periodistas, porque causas que no tienen que ver con el ejercicio profesional. Es decir, no tienen que ver con algo que haya dicho o escrito un periodista, sino que se crean causas como, por ejemplo, acusar de lavado de dinero, acusar de, de espionaje eh, un, este, o de violar algún tipo de ley, pero no vinculado con lo que se haya dicho, con el objetivo de silenciar. Esto es un nuevo fenómeno que estamos viendo. De hecho, Jotea lo ha denunciado en foros internacionales con tres casos, uno es el de Irene Benito en Tucumán, otro es el de Daniel Enz en Paraná de Entre Ríos y el otro es el de Daniel Santoro, uh -huh. que son creaciones de causas que luego no prosperan, que luego se van a caer porque no tienen ninguna prueba, como ha ocurrido, pero lo que hacen es generar una un amedrentamiento, un gasto de dinero, causas que además se amplían sobre las familias de los periodistas. Es un escenario donde a las viejas prácticas Pendientes al silenciar al periodismo, se agregan nuevos hechos que nos están preocupando seriamente. Eh, quizás este. Muy, muy bien apuntado el tema del paréntesis de 76-83, este, pero también recuerdo ahora, haciendo memoria, que este, en el 73 se rompió en, en, en radios y, y canales de televisión y se. C casi de facto se los estatilló, Sí, definitivamente si uno compara con esas épocas negras y oscuras de la Argentina, eh, hoy la situación es mucho mejor, eh, pero lo que pasa es que el contrato eh, político-social eh, que se ha establecido en la Argentina post-dictadura con el advenimiento de la democracia, mm -hmm. eh, primero enterró la violencia como forma de disminuir los conflictos políticos, mm -hmm. lo cual es un avance civilizatorio gigantesco, pero al que de pronto empezamos a ver que puede tener algún tipo de regresión. Cuando vemos algunas actitudes, por ejemplo, de Miley, que le inició cinco causas a cinco periodistas, o que eh, este, quiso condicionar una entrevista en la Gaceta de Tucumán, o eh, eh, vemos algunos funcionarios o eh, cercanos al gobierno nacional que eh, insultan y deslegitiman o inventan causas contra periodistas, bueno, esto me parece que el riesgo de una regresión en medio de además una crisis del sistema de medios con la, una industria que está parecía, atravesando enormes problemas y hay cada vez más vulnerabilidad de los periodistas donde estamos cada vez eh, con menos protecciones de toda naturaleza y una precarización del trabajo, esto hace que un elemento que es esencial a la democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio independiente del periodismo, se ponga en riesgo. Sí, además, este, en, en un marco en el cual, este, no sé, echando mano a lo mejor a un tema que justamente en esta última semana yo lo trataba en un ámbito académico, este, algo elemental, ¿no es cierto?, en las relaciones humanas, que es el uso del lenguaje, está muy bastardeado, está además utilizado. No estoy hablando de este, un tema lingüístico, estoy hablando del de significado, la hermenéutica, este, y yo creo que no hay conciencia en muchas capas dirigentes que de dicho al hecho se pasa en épocas de crisis muy rápidamente, y esto es un riesgo que está corriendo el sistema. No sé si coincidís. Sí, sin duda, cre creo que ese nivel de degradación eh, que ha tenido el lenguaje, que ha tenido eh, el respeto, que, que ha tenido la consideración hacia el otro, eh, empieza a permear y a generar umbrales donde eh, lo posible, que hasta hace poco parecía imposible, empiece a resultar probable. Esto me parece que es un elemento muy grave, que debiera llamarnos a la reflexión, y que también, y en esto FOPEA trabaja mucho en esta en este planteo, que es también en eh, un llamado a los colegas a ser más profesionales, más apegados a los principios éticos mm. del de, eh, ejercicio profesional y a el rigor profesional. Eh, yo creo que en esto también nosotros los periodistas debemos, porque además es por nuestra supervivencia, que debemos hacerlo, que es, y con la legitimidad que tenemos como interlocutores de la sociedad, de ser, eh, nunca abandonar, eh, como decía el maestro español Miguel Ángel nunca abandonar la pretensión de neutralidad, porque la objetividad no existe, mm. nunca abandonar el objetivo de ser ecuánime, nunca abandonar eh, la pretensión de llegar lo más cerca que podamos a la verdad. Y esto me parece que eh, es parte de lo que nos atañe también como profesionales. Claudio, este, yo te agradezco, que sé, sé que estabas uh, finalizando una actividad, que hayas estos, estos minutos para con nosotros, me parece que se imponía la palabra de Fopea en este momento muy, muy, a mi entender, delicado e inédito, como bien hemos coincidido, en, por lo menos en estos años de democracia, este, para el ejercicio de la profesión. Este, te agradezco mucho, Claudio, que te hayas hecho estos minutos. ¿eh? Al contrario, Mario, te agradezco mucho y te agradezco que le haces a este lugar a FOPEA por las que trabajamos y tratamos de aportar algo eh, para que nuestra profesión también sea un poquito mejor. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. ¿eh? Un abrazo grandote. Igualmente. Ahí estaba Claudio Jacqueline, Prosecretario General de Redacción del Diario de la Nación y Vicepresidente del, de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos.